Río Nostra es la primera vez que viene a, a Buenos Aires, este, así que bueno, vamos a, recién a dar a conocer nuestro trabajo. ¿O qué significado tiene tocar en Capital Federal y en, el, y en su provincia, digamos? Oh, sí, siempre es igual, así sea en un pueblito pequeño, en una gran ciudad, siempre es, es el, mismo, el mismo entusiasmo, el mismo corazón, siempre. Bueno, en principio era eh, armar canciones propias, esto de la creación propia es la, me parece el, el motor del actual cuarteto. Eh, eso, ¿no? de escribir y motivarse y la creación en sí. Primero, un poco elegimos eh, para, para trabajar ritmos dentro de lo argentino y latinoamericano. Eh, pero es, es muy libre. El, la puerta de entrada, de acceso al, al, al acto creativo eh, puede salir de, de una frase, de, de una secuencia de acordes, de una melodía que te levantaste cantando... Eh, o de una pequeña historia, de un personaje, como surgió también un tema que, que tiene eh, Rusa, eh, puede salir de infinidad de puertas de disparadores. Y bueno, por supuesto, el conocimiento de la música después lo hace entrar en una forma. Pero también nos tomamos libertades con las formas, eh, a veces. de quejas puentes de drásticos regodeos de dientes multi Estamos haciendo música que, que es nuestra. Composiciones de Daniela, de, de Analía, una mía incorporadita ahora nuevamente. Y bueno, y lo disfrutamos mucho, creo. Y también compartimos mucho la hora de hacer el arreglo. Trabajamos conjuntamente para hacer los arreglos de acuerdo a qué instrumento cada uno puede eh, tocar y qué, qué puede aportar de su, de su persona. Para que un grupo solo te dé el sustento económico total que, que necesitas para tu vida, no sé, no es el caso nuestro, quiero decir, eh, capaz que hay que seguir laburando y, y, bueno, y seguir eh, encontrando las puertas, que eso por ahí es lo que nos cuesta más a los músicos independientes y a los músicos eh, del interior. Eh, como encontrar espacios que, en que las producciones se jueguen y el estar acá en la Casa de Entre Ríos es parte de eso con todo el ciclo que está, que está sucediendo acá no solo el de Mujeres del Litoral y eso es muy eso importante celebramos este tipo de programas donde apoyen un lenguaje que es claro. original de, de cada lugar sí. ¿no es cierto? en nuestro caso de Paraná, Entre Ríos sí. ¡Gracias!